No de dormir, no ya de dormir, no ya de dormir, no Final. Hasta cuando se te acabe el amor Toda que esa movi como Robert de como Como tú en duda de mi sonido Que la pele en la cabeza por la que deliro Si es la pizza ve todo lo que escribo Si quieres te escribo los escribo Si vienen los hate todo y todos los equivo Que se si me metieron los atajos como el dios. Le pego los tiros Y ahora lo veo tratando pasar encima de mí. Y yo tratando solamente de Si me pego, le juro que pego a todo mi team Solo porque no les doy gusto a lo que no confiaron en mí Y ahora los tengo cada uno de que yo pidiendo confiar Pero yo solamente me junto con los que son real Y yo solamente me junto con los que son real No conozco lo que hacen el estúpido en Instagram Tratando de pegar un real yeah. yeah, quiero mi lo Fear Quiero mi Carol Fear Quiero me it up, up, it. It. Hasta cuando se te acaba el amor No sé prestar cuando te duele, me está abajo y nada soe ya yeah.